Thank you. Hola, qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti. Y bueno, pues esta tarde, eh, como cada miércoles, tenemos meditación, así que eh, te voy a pedir que vayas compartiendo este enlace, este link para más que para que más personas se unan a nuestra meditación y sígueme regalando corazones para que eh, esta meditación le llegue a muchas más personas. Así que eh, por favor, regálame así lluvia de corazones para que eh, le pueda llegar esta invitación a más personas. Mientras tanto, yo por acá en nuestro grupo eh, lo voy a compartir. Y por favor, ahí está, gracias, gracias por los corazones, déjenme por acá les voy poniendo la música y voy a compartir esta publicación, ya casi iniciamos. Te recuerdo que puedes ir encendiendo tu vela blanca y eh, puedes poner incienso, acompañarte de algunos dulces, algunas frutas. Este, puedes poner eh, arroz, puedes poner este, algunos granos eh, en esta, para esta meditación. Digo que es una luna un tanto... Eh, caótica, pero bueno eh, podemos apoyarnos de varias herramientas que nos van a poder ayudar para esta meditación y bueno pues esta energía para poderla equilibrar y serenarnos un poco eh, es tan potente esta luna llena justo esta luna llena es tan potente que la energía de esta luna llena nos va a llegar hasta el 27 de julio eh, que eso es lo que nos habían estado compartiendo así que eh, yo te recomiendo que hagas esta meditación te, te va a ayudar a cargarte y que bueno pues estés alerta de todo lo que pues se va a estar moviendo y que ya se está moviendo porque ya ya pudimos haber sentido esta energía en nosotros este para que esto se pudiera dar pues ya ya hubo este estos movimientos Muy bien, ya por acá ya tenemos más personas conectadas, gracias, bienvenidas a Javier Díaz, Ivona Redondo, Cara Estrada, bienvenidas Mari Guerrero. Eh, como les iba diciendo, a, a, si te acabas de incorporar apenas, eh, tú puedes colocar incienso, veladura, este, los granitos de arroz, frijol, lo que tengas, lenteja, lo que sea que tengas, puedes ponerlo eh, te va a ayudar mucho cuarzos, eh, un vaso con agua, una botella con agua, este, forma ahí un, un pequeño altar para que puedas hacer esta meditación y eh, te va a servir, digo si no lo haces ahorita pues recuerda que esta meditación se queda grabada así que eh, puedes hacer, tener las cosas y en un momento más lo puedes hacer y eh, pues también sacar tus cosas a que los rayos de la luna caigan sobre todo lo que estás trabajando. Entonces, pues te va a venir muy bien el, el que te puedas ayudar de, de estas herramientas y toda esta energía ya la venimos viviendo desde inicio de semana y hasta el 27 de julio eh, vamos a sentir todavía esta energía algo en, en nuestro interior se está renovando, estamos dejando atrás eh, ciertos comportamientos, ciertos eh, círculos de amistades, eh, estamos dándonos cuenta que hay cosas en nuestro trabajo que no están del todo bien, eh, situaciones económicas que se están moviendo, o sea, hay como muchos cambios y transformación y esto se enlaza mucho con el eclipse que nosotros vivimos, eh, pues el último del pasado y eh, pues es como... No sentirlo tan intenso porque no es eclipse, pero finalmente la luna está conectada con esto y tiene mucho que ver con emociones del pasado, situaciones del pasado que eh, se habían quedado como que guardadas ahí en el cajón y ahorita otra vez así como salen a relucir, así como de a ver qué se está haciendo en este momento y es como volver a tomar nota. Así que pues esta meditación te va a ayudar mucho a poder conectar con tu interior y que tú puedas eh, realmente sentirte eh, pues en esa conexión y pues bueno ya tenemos aquí bastantes personas así que vamos a iniciar con nuestra meditación de este día así que te voy a pedir que por favor te coloques en el lugar en donde la vas a tomar y que verifiques que tu espalda se encuentre recta que se encuentre cómoda puedes recargarte eh, en una silla o puedes hacerlo recargada en la pared este como te sea más cómodo puedes poner tus piernas en flor de loto cruzadas este, o puedes estirar las piernas siempre y cuando tus piernas no estén dando hacia el altar eh, porque es a manera de sacralidad, es manera de, de no poner eh, esa parte de nuestras plantas de los pies hacia el altar, sino este, que sean las piernas cruzadas o este ponernos de lado ya. Así que ve verificando cómo lo puedes hacer y vete acomodando. Eh, y ya poco a poco este, lo podrás hacer. Recuerda que, bueno, aquí ya me están diciendo que este, no lo pueden hacer porque andan en el trabajo, pero escúchala, tú solo escúchala y ya después recuerda que se queda grabada, así que puedes entrar, buscarla y volverla a repetir. Muy bien, pues entonces encendidas velas, encendidas este, inciensos también, yo te sugeriría que con el mismo incienso circundes tu vela pidiendo la luz, la conciencia, eh, a todos los, los granos, si es que pusiste granos dulces en tu altar de los ángeles, circúndalo. Así como las manecillas del reloj, pidiendo toda esa conciencia que conecten contigo, que todo esto lo estás haciendo desde tu corazón para poder conectar con los ángeles. Circunda tu agua eh, y ve pidiendo que toda esta energía, toda esta conciencia caiga eh, sobre todos estos instrumentos de conexión para ti, para tu ser, que se integre la abundancia, la prosperidad, que llegue el entendimiento, que llegue la sabiduría, que se abra la conciencia. Ve intencionando toda esa energía en este ritual, en esta meditación. Ve pidiendo que, que a través de, de esta meditación pues te dé la claridad que requieres en este momento, que tus ángeles, maestros, guardianes, permanezcan presentes durante esta meditación, que te ayuden a conectar desde tu corazón, mente, cuerpo y alma alineados en una sola dirección hacia el amor incondicional de Dios. Y bueno, una vez que terminas de circundar todo en tu ritual, en todo lo que hayas colocado en tu altar, vuelves a colocar tu varita de incienso a un lado, Y ahora sí, coloca tu espalda recta, mantén los ojos cerrados durante esta meditación, trata de mantener tus ojos cerrados. Toma tres inhalaciones y exhalaciones profundas. Inhala y exhala. Siente como una luz blanca la energía de tu ángel de la guarda. Te está acompañando en este momento. Nuestro amado ángel de la guarda se hace presente con nosotros y entra a través de nuestro cuerpo ayudándonos a relajarnos llevando sanación, curación, liberación a cualquier área de nuestro cuerpo que nos haga falta espalda recta, acción, y inhala y exhala Trata de que tu inhalación y tu exhalación vayan en un solo ritmo, lento, pausado. Verifica que tus hombros se encuentren relajados, tu cuello. Tus pies se encuentran relajados. Los músculos de tu cara, tus ojos se encuentran relajados, inhala y exhala. Vamos directamente hacia nuestro interior, vamos a conectar con nuestra esencia divina con nuestro ser eterno, con nuestro propio espíritu, coloca tus palmas viendo hacia arriba sobre tus muslos en posición de recibir y conecta con este centro, en el centro de tu pecho esta energía, tu propio interior. contacta con el amor con la luz y ahora vas a imaginar sentir y visualizar que te encuentras en un jardín Lleva tu esencia, tu conexión hacia un jardín. En ese jardín ya está atardeciendo. Puedes observar a lo lejos la puesta del sol. Siente como los rayos Amarillos y naranjas bañan tu cuerpo. Siente el cambio de temperatura en tu cuerpo. Imagina, siente y visualiza que hay una bruma en tonos verde pálido. Alrededor de ti, con pequeños puntos plateados de luz esta bruma te empieza a envolver con lentitud sientes el cambio de temperatura que te da esta pequeña bruma verde en tonos plateados es la energía astral que te está envolviendo poco a poco tu cuerpo se adapta a esta energía y te das cuenta que esta energía tan suave, tan sutil te eleva Te elevas de ese jardín y comienzas a flotar como una pluma sobre la brisa de la tarde. Suavemente flotas. Cuando la bruma se comienza a desvanecer, te encuentras en la cumbre de una colina mientras que el sol se sigue hundiendo en el occidente y las primeras estrellas brillan en el cielo como pequeños diamantes sobre terciopelo y a pesar de que ya empieza a estar muy oscuro para ver el valle cuesta abajo ves el listón plateado del arroyo que lo atraviesa y la corteza blanca de la arboleda de estos sauces que crecen en su riviera Mantente inhalando y exhalando, suave, pausado. Vuelve a verificar que tu cuerpo se encuentre relajado. De pronto, un frío hocico toca tu muñeca. Sobresaltado sobresaltada volteas y encuentras sentado detrás de ti un gran perro su pelo es suave y blanco a la luz de las estrellas en el cuello tiene un collar de piedras de luna enlazado con plata el perro te mira fijamente con ojos índigo y con una inteligencia que no se ajusta con su forma animal ahora que la sorpresa de su llegada ha pasado sonríes y estiras tu mano para que la huela después lo acaricias detrás de la oreja y le sonríes. por el sonido que hace su cola al agitarse y pegar con el suelo ya que se han prestado, ya que se han presentado el perro se levanta y comienza a bajar la colina. Tú lo alcanzas y lo acompañas a tu nuevo compañero con una mano sobre su lomo. Más cerca del valle, escuchas las aguas. las aguas que llevan el arroyo en su viaje al gran gran río Escuchas un señor a lo lejos entre los árboles El ruido del aire comienza a jugar contra las hojas y se escucha moverse a los árboles. Conforme vas entrando al valle, como si fuera una señal, la luna llena se levanta sobre las puntas de los árboles Y cubre todo el valle con su luz Cada trozo de pasto y cada hoja se ven cubiertos con un tejido plateado El aire parece tener un fulgor violeta intenso Incluso el búho que vuela sobre ti se ve lleno de la luz de la esencia de esta luna. Por un rato caminan por el arroyo. Beben en la belleza de la esencia. Hacen pausas, de vez en cuando para acariciar los troncos de los sauces llorones. Después te pones a jugar a las escondidas con tu guía. Camina entre las cortinas de las ramas de los árboles. Te sientes en completa paz y alegre en este valle, como si lo conocieras de siempre. Al perseguir al perro encuentras por accidente un claro entre los árboles, en el centro del círculo Están formados un círculo de nueve piedras verticales. Cada roca es el doble de tu tamaño. El centro de este círculo hay una fuente de piedra. El agua que la llena al tope brilla con la luz de la luna. Y alrededor de la fuente crece una hermosa flor en tonos verdes pálidos. Una atmósfera de poder y asombro permea el lugar. Parece emanar de la fuente de las altas piedras que la rodean. el perro te acompaña moviendo su cola para hacerte saber que todo se encuentra bien haces a un lado las dudas y sigues a tu guía que empieza a trotar alrededor del círculo de la piedra tras olvidar tu desconfianza Tomas el espíritu del juego y tratas de alcanzar la cola del gran perro mientras la luna sube y sube, de, sube con una bóveda celeste de manera abrupta. El perro se detiene en, en un lugar y tienes que desviarte para no chocar con él. El perro se sienta y mira el cielo. Sigue su mirada y ves que el disco completo de la luna está casi directamente sobre ustedes. la cabeza hacia atrás, el perro emite un aullido que llena el valle y hace eco en las colinas cercanas. Después de todo, está en silencio. Incluso el ruidoso arroyo Parece reprimido y lejano. El perro se levanta y comienza a trotar. Entra y sale de nuevo entre las nueve piedras. Te beso de su hombro como si dijera, sígueme y lo haces. Humano y perro presentes en dos reinos de la creación se entrelazan con los miembros de un reino mineral se convierte en un baile el cuarzo contenido en las piedras centella la luz de la luna mientras tu ligero andar te lleva a ellos y a su cercanía. Perdiste la cuenta de las vueltas que has dado bailando en la luz plateada de este lugar. Encantada, encantado, el perro se vuelve hacia adentro, Después ambos se colocan hacia el centro del círculo. Se detienen a poca distancia de la fuente de nuevo. El perro emite su aullido doloroso mientras que la luna pasa por arriba. flecha baja para iluminar el círculo y se refleja en las aguas de la fuente una imagen perfecta de la luna el haz de la luna aumenta con un brillo hasta que se convierte en un pilar de fuego plateado y azul une la luna real con su imagen en el espejo acuoso con la columna de fuego el fuego lunar vibra y gira incrementa su fuerza y su tamaño la fuente se enciende con una flama lunar y su apariencia toma un ligero lustre de perla. De pronto, este fuego frío y plateado pasa por tus piernas con una sensación de poder helado que sube por tu columna y se centra en tu frente. La sensación afecta tu visión y un remolino en colores morado, índigo, plateado, magenta fuerte y violeta cubren tu vista. a un nivel más alto de percepción ves la escena como una visión espiritual ahora un gran cristal que recibe y reparte el poder de la luna vibra canta y resuena cada uno ligado con las piedras hermanas. Ahora sabes que los antiguos denominaban a los círculos los coros. Y entre cada monolito de cristal está un ángel. Nueve miembros del ejército de los querubines forman un círculo en los cristales al transmutar y aumentar su energía. Los querubines llevan las formas de humanos hermosos. Más allá de la distinción de género, aunque con equilibrio, los aspectos son nobles, ambos. Sus ojos rasgados y grandes perforan el cosmos y todos los niveles del ser son perceptibles a ellos. Son fuertes más allá de la imaginación de los mortales. Su presencia es de irresistible poder y e inmenso amor. Da al alma a ese poder. Sus alas de aura son glorias vivientes que los velan y enmarcan. Cada ángel tiene una corona de fuego en blanco fulgor. Por tercera y última vez, el perro aúlla. Se desvanece el sonido y escuchas el canto del círculo de poder con más claridad que antes. Los enormes cristales que producen notas graves con un poderoso órgano. En respuesta las auras de los querubines crecen en intensidad y comienzan a despedir notas musicales notas muy altas, dulces, de pureza inimaginable frente a ti Frente al otro lado de la fuente empieza a formarse un patrón de energía, de color plateado y violeta. Toma tamaño y sustancia que abre para revelar al arcángel Gabriel. Alto servidor de la divinidad. La presencia de pensamiento del arcángel Gabriel lleva a la luna. Mide tres metros de altura y sus alas violeta y plateadas tocan el perímetro del círculo. La calidez del Arcángel Gabriel y sus lirios blancos te brinda sanación. Te hace saber que eres fruto del origen del amor de Dios. Frente a toda esta visión sigues contemplando a los querubines, al arcángel Gabriel y la luna. Permite que el Arcángel Gabriel comience a hacer un fuego plateado en tu mente, a la distancia. Estará contigo. Te llena de serenidad y responde al llamado de tus oraciones. Él te guía y te va a traer todo lo que requieras en este momento. El espíritu de la luna te envuelve y recibe la bendición de los ángeles y querubines. siente cómo ese fulgor de la luna baña tu cabeza los ojos del arcángel Gabriel permanecen en tu mente los ojos del arcángel quedan en ti cuando levantas la vista el arcángel Gabriel y los querubines se han ido estás en el círculo de las nueve piedras grises junto a una fuente de piedra llena por agua de lluvia En la base de la fuente yace un perro grande con un collar de piedras de luna. La luna ahora se pierde de vista detrás de las colinas que rodean este valle sagrado. Con este perro dejas el círculo de la luna y vuelves por los sauces llorones. A lo largo de la Riviera del Arroyo, hacia la colina por la cual veniste, Mientras subes la ladera inclinada, escuchas el sonido de un búho. Te pregunto si será el mismo que viste volar. Y en la cima de la columna de la colina volteas a ver el valle, ahora oculto entre las sombras de nuevo. Una bruma verde pálido que sentellea. Sente, que con pequeños puntos plateados empieza a subir. Es hora de dar gracias a tu guía. El perro se levanta y pone sus patas delanteras sobre tus hombros. Lame tu mejilla con su cálida lengua. Y escuchas su voz en tu mente. Mi nombre es Atliel. Y te dice, regresa a jugar algún día. La bruma te cubre y experimentas la misma sensación que flotas como antes, como una pluma. hasta que te das cuenta que estás en tu cuerpo. Comienzas a hacerte consciente de todos los sonidos que hay a tu alrededor y los vas integrando. Te comienzas a ser consciente de tu cuerpo. Tomando tres respiraciones profundas, llenando tu abdomen y pulmones y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Ve moviendo poco a poco tus manos. Gira las muñecas, los hombros, el cuello, la cabeza, gírala. Y poco a poco, a tu ritmo, vas a ir abriendo los ojos y vas a irte estirando. Poco a poco, estira tu cuerpo. Hazte consciente de habitar nuevamente tu cuerpo. Hazte consciente de que estás aquí y ahora. Inhala y exhala. Regálate el poder de estirar. Y en este caso es muy importante que escribas en alguna libreta, en alguna hoja, la experiencia, las emociones, los sentimientos que llegaron a ti, todo lo que se movió en tu interior, trata de registrarlo y esta noche, eh, como eso de las nueve, puedes sacar tu cuarzo, tus cuarzos, puedes sacar eh, las, los granos, las semillas que pusiste, el agua. Eh, colócala ahí y te permite que esta luna reciba que recibas toda esa energía que te va a dar una gran fuerza para lo que sea que se esté presentando en tu vida al poder contactar con tu interior al poder eh, registrar toda esta energía que se concentró para ti. Eh, te, va, te va a ayudar a que cualquier situación te dé más fuerza, así que procura cargar ese cuarzo a lo largo de estos días de aquí hasta el 27 de julio eh, con tu cuarzo, tus semillitas, lo que sea que hayas puesto en ofrenda, dulces, eh, colócalo. Eh, te va a servir como para potencializar si hay este, situaciones que el día de hoy estés pasando en cuestión económica, amorosa, este, de cuestión de salud, del agua, trata de ir dando pequeños traguitos, te va a ayudar mucho. Eh, bueno, pues esa energía es, está muy potencializada en, en estos días y que, bueno, pues nos corresponde ser más conscientes para poder trabajar y déjame por favor también escríbeme aquí en los comentarios si lograste hacer toda la meditación completa o no, eh, apenas ahorita estoy abriendo los comentarios así que puedo leerte ahorita, ya nada, vamos a dar unos pequeños espacios para que podamos leer les recuerdo que mañana no hay eh, lectura de oráculo, sería hasta el siguiente jueves eh, lectura de oráculo, el día de mañana no hay, pero bueno, este por favor Dime, platícame, escríbeme ahorita cómo te fue en esta experiencia eh, y para esta meditación va a quedar también en el canal de YouTube, así que eh, en cuanto esté lista puedo compartirles el link para que ustedes puedan entrar y hacer esta meditación también, ya sea a través de aquí de la página de eh, Facebook. Les recuerdo mi nombre es Margarita Mercado, eh, trabajo con Ángeles con la conciencia y con el subconsciente lectura de registros akashicos lectura de tarot desde esta parte del inconsciente y poderlo sacar eh, a flote así que eh, escríbeme por favor cómo fue tu experiencia cómo la viviste, qué tal eh, sentiste esta energía y esta magia y también eh, en la descripción para youtube se queda ahí también eh, la información por si quieres seguirme en alguna de mis redes ahí se va a quedar esa información y eh, muchas gracias a todos los que lograron conectarse, a los que lograron acompañarme este día, que considero que es eh, bastante potente toda esta energía que estamos viviendo en estos días. Así que mientras más armonía exista en nuestro corazón, mejor lo vamos a poder vivir. Y bueno. Eh, muchísimas gracias a todos. Me despido. Como siempre les deseo que un ángel los acompañe, los cuida, los bendiga, los proteja, los lleve bajo sus alas llevándolos a cualquier lugar que ustedes requieran y deseo también que su hogar esté plagado y lleno de ángeles que les brinden protección, dulzura, amor, cuidado, paz, tranquilidad y salud. Gracias a todos por haber estado presentes durante esta meditación y nos estamos viendo el día martes con nuestro siguiente programa. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao.